Fui un hombre bien instruido, sabiendo tocar la lira, escribiendo poesía y recitando el Homero de memoria. Mis maestros terminaron dándome una gran fascinación de joven, cuando tenía unos 20 o 28 años de edad, en temas de geometría y cosmología. No solo adquirí conocimientos de mi tierra natal, también me dediqué a viajar durante toda mi vida. Entre los lugares que visité está Arabia, Egipto, Judea, Fenicia, Babilonia y hasta la India. Después de la batalla de Perunción, fui hasta Babilonia como prisionero. Allí aprendería sobre distintos ritos matemáticos. Cuando conseguí mi libertad en 1522, Salí libre de, de Babilonia y me radiqué por un tiempo en Crotona, donde empecé a impartir mis conocimientos y ganar montones de seguidores. Se me atribuyen muchos de los descubrimientos científicos y matemáticos más importantes de todos los tiempos, entre los que destaca mi conocido y popular teorema de Pitágoras que establece que en todo cuadrado, re, triángulo, rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos, la suma de los cuadrados respectivas longitudes de los catetos. Pero fueron muchísimos otros descubrimientos que realicé, en los que destacan de la astronomía, música y la medicina. En 1530, luego de viajar por diferentes tierras, me trasladé a Crotón a causa de la tiranía de los policrates de Samos, quienes me impidieron realizar todos mis objetivos que tenía en mente. No pasó gran tiempo para alcanzar gran popularidad entre las personas de mi lugar. Mi influencia logró que todos en el pueblo abandonaran la vida lujosa y cambiaran a una vida más pura. Me casé con Teano. Una mujer que, brinía, que vivía en Crotón, con quien tuve cuatro hijos: un varón llamado Telauguets y dos, tres mujeres llamadas Mía, Arignote y Da. De mi suerte final se dice que huí a Tarento, de donde fui expulsado, finalmente me dirigí a Metapo, donde morí de hambre, y es allí donde se encuentra mi tumba. Gracias.